Para gestionar una licencia Creative Commons debemos entrar a esta página creativecommons.org.ar y elegir la opción pública. Desde aquí vamos a poder escoger diferentes opciones, por de pronto si están elegidas estas opciones, dice quieres permitir que se compartan adaptaciones de tu obra quieres permitir usos comerciales, si está elegido que sí acá nos advierte que esta es la licencia y que es una licencia de cultura libre, si yo voy diciendo que no a alguna opción, por ejemplo acá quieres permitir que se compartan adaptaciones de su obra le acabo de decir que no, aparece el icono correspondiente que expresa esta decisión si yo elijo esta opción aparece otro icono voy a dejar esto luego me, pre me pregunta quiere permitir usos comerciales de su obra le voy a decir que no y veamos que aquí ya advierte que esta no es una licencia de cultura libre entonces esta sería la licencia que yo acabo de configurar Además de eso, se puede eh, agregar, si yo tengo una página web, puedo copiar este código HTML y colocarlo en mi página web. Y en ese caso, este código va a hacer aparecer esto que figura acá arriba, tanto el icono como el texto. Para que este texto aparezca más completo, yo puedo hacer clic acá y elegir, por ejemplo, ponerle el título a la obra, atribuir la obra a... Entonces, fíjense que aquí en el texto ya empieza a aparecer mi obra por María Balmaceda, se distribuye bajo una licencia de este tipo. Y así podría ir completando cada uno de estos casilleros. Para ayudarme a completar este casillero, puedo abrir la ayuda y ahí me dice a qué se refiere cada uno de estos casilleros. Si yo copio este texto y lo pego en el blog como, eh, como código HTML, perdón, si copio este texto y lo pego en el blog como código HTML, lo que va a aparecer es esto que está arriba. Muy bien, ahora, tanto si hago clic acá como si hacía clic acá arriba, ¿sí?, Puedo acceder al texto de la licencia. Aquí está el texto simplificado de la licencia. Bien, donde dice ¿sí? donde dice eh, eh, sintéticamente eh, qué es la licencia, o sea, ¿qué, qué permite y qué no permite esta licencia. Acá arriba me dice este es un resumen legible por el ser humano, no un sustituto de la licencia. Si yo quiero ver el texto completo de la licencia, puedo hacer un clic acá y me va a llevar a un texto mucho más extenso que yo puedo elegir que esté en español. Acá está en inglés por defecto, pero puedo elegir en otras lenguas y elegir español y va a estar el texto completo de la licencia en español. Entonces, colocando el vínculo a eh, la licencia, eh, quien quiera consultar eh, los detalles de la licencia siempre va a poder acceder a estos sitios.